La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente impuso una garantía económica de 10 mil pesos como medida cautelar a un hombre por porte y tenencia de arma de fuego. El referido tribunal dictó dicha medida de coerción contra Vianney Rafael de Lorbe Sánchez, de 39 años de edad, a quien se le ocupó una escopeta con tres cartuchos. El imputado afirmó que tiene en su poder los documentos que certifican la legalización de dicha arma. No tenía documentos, son, esos policías son todos mentirosos. Ellos lo que son es negociantes. Como no podían negociar conmigo, por eso que me. Y ese policía que subió a la Jota a las redes sociales, que, ese miserable por algunos 100 pesos seguro. ¿Crees que está relacionado a este hecho con el anterior? Sí, quisieron relacionarlo con el anterior. Pero no, yo lo que estaba era limpiando esa arma. Es esa, que haya legal. Es legal, es legal, es legal la copeta, es legal. Recordamos que Delorbe protagonizó un incidente el pasado mes de julio en la tienda principal de Claro en esta ciudad, ubicada en la Sirena, salida a Nagua, producto de un estado de ira, luego que supuestamente dicha compañía le cobrara una factura que alegadamente habría pagado previamente. En ese entonces, Delorbe fue beneficiado con una garantía económica de 50 mil pesos. ...por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia de Huarte. Relacionar el caso en el que estuvo involucrado Vianni eh, en, en claro... ...y desde luego el tribunal no puede valorar esa situación... ...porque entonces estaría haciendo un doble juicio... ...y está prohibido por la constitución que una persona sea, sea juzgado dos veces por el mismo hecho. En consecuencia el juez no podía mirar el caso anterior sino el hecho de que ni se le ocupó una escopeta, que dicho sea de paso, la cargaba limpiando, la tenía delante de su vehículo y el juez no valoró en él ninguna actitud violenta ni ningún peligro de fuga. En consecuencia, le puso una garantía económica por 10 mil pesos, le puso impedimento de salida y también visitas periódicas eh, los días primeros de cada mes. Para NTN, su noticiero regional. Joanny Paulino.